Hola, yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. Como ya vieron en el título de aquí abajo, hoy les voy a hablar acerca de mis experiencias paranormales. ¿What? como que tus experiencias paranormales estás loca no amigos, no estoy loca la verdad es que sí tengo algo que compartirles y la verdad es que estuve viendo por ahí y dije, mmm, ¿por qué no hago un story time de mis experiencias paranormales? y aprovechando el mes de octubre pues les traigo este video así que espero que les guste bueno la primera historia es, espere antes antes de empezarles a platicar mi experiencia paranormal vamos a, a ambientizar este lugar así que... así está perfecto bueno, la historia es así yo estaba en un grupo católico y estos grupos católicos se acostumbran estos grupos católicos se acostumbran muchísimo a hacer retiros para adolescentes cada cierto tiempo entonces cuando ya eres miembro de este grupo eh, cuando hacen los encuentros pues tú te asignan un área de trabajo por decirlo de, algún man de alguna manera para que tú puedas ayudar ya sea adentro dando charlas o ya sea afuera como no sé haciendo la comida haciendo algunas otras cosas barriendo trapeando teniendo cosas como que para que las personas que están adentro tengan todo a la mano bueno a mí me tocaba estar atrás como que de todo el medio que tenga. Ay, perdón, mi gato. Entonces yo estaba a cargo del área. Ay, es que esto me da miedo. Que yo tenía como que a mi equipo de trabajo en la parte de atrás, pero por arriba. Entonces, cada que los, los viejos, o sea, nosotros los que ya tenemos tiempo en el movimiento, tenemos la costumbre de hacer novatadas con los nuevos, los que recién... Eh, entraban pero hacer como el servicio con nosotros entonces nosotros siempre acostumbrábamos que en esa casa ah, pero para entonces el grupo siempre rentaba una casa bueno, la misma casa para hacer los retiros y siempre les asustábamos diciéndole que eh, pues se espantaban en esa casa que en la noche salía una niña en las escaleras porque en la parte de atrás como que el del servicio porque así se le llamábamos eh, como que los cuartos de servicio eh, Sale una niña como en las escaleras O en el pasillo sale una señora Y todo ese tipo de cosas Incluso también llegábamos a espantar a los encontrados Que son como se les llama a los niños que van a vivir su encuentro Los asustábamos diciéndoles que, que no se saliera Porque en el pasillo aparecía un señor o algo así Entonces eh, a mí me tocaba tener a un par de nuevos Y a otros que estaban un poco viejitos Y yo les dije que en ese pues en la parte en la que nosotros estábamos haciendo el servicio eh, está espantaban en la noche entonces eh, pues como que sí me creyeron como que no verdad pero bueno era parte de entonces eh, resulta que ese día ese sí ese fin de semana tenían que llegar unas foráneas del mismo movimiento entonces a mí me tocaba recibirlas una parte y otra parte así iba a ser como que la comida y así. Entonces yo tenía cargo a unas. Y toda la tarde estuvimos ahí como que haciendo relajo, ayudando y todo. Entonces en la noche. Ay, esto me dio miedo. Eh, acostumbrábamos nosotros a cuidar al Santísimo. Aquí les voy a dejar una foto para que más o menos sepan qué es. Nosotros acostumbrábamos a hacerle guardia cada cada hora, entonces en, durante el día se hacían, lo hacían otras personas y en las noches lo hacíamos nosotros que éramos los de servicio que íbamos pues en la madrugada, o sea duraba toda la madrugada y nos turnábamos cada cierta hora para ir diferentes personas, entonces no íbamos solos, íbamos como en pareja o como de tres o cuatro más o menos, entonces ahí estábamos, entonces resulta que en el cuarto que yo tenía éramos puras niñas, Puras niñas. Entonces, imagínense que así como yo estoy, enfrente de mí está la puerta. Entonces, de este lado está un, una cama y del otro eran otras tres camas. Pero, como ya les había dicho, ese día me habían llegado más niñas de lo común. Entonces, juntaron las tres, las tres camas que sobraban del otro lado y estaba pegado. Esas tres camas estaban pegadas. A la, a la pared, y esa pared tenía una ventana muy grande y de aquel lado estaba dormida una niña en la esquina, así súper pegada, súper pegada, como que como que está sí porque su cabecita daba para de aquel lado, entonces alcanzaba a ver la puerta de frente, y yo estaba de este lado con otras dos chavas viendo la puerta de frente entonces, ese día en la madrugada, era la una de la madrugada yo acababa de regresar, de cuidar al Santísimo, de hacerle guardia, entonces regresé con muchísimo sueño porque me tenía que levantar súper temprano, nos teníamos que levantar súper temprano, entonces yo me regresé a dormir y todo, entonces como estaba enfrente de la puerta, eh, habían unos, les digo, como hacíamos no, no batadas, yo no quise participar en esa, entonces estaban manchando a unos afuera en el pasillo, el pasillo era súper chiquito, entonces... Yo lo que hice fue como que quedarme con mis niñas, cerrar la puerta y ya, dormirnos todas porque íbamos a, a chambiarle al día siguiente. Entonces, pues cerré la puerta y todo y nos estuvimos durmiendo. Entonces, entre despierto y dormida, estaba escuchando todos los ruiditos que estaban haciendo mis compañeros que era de que estaban manchando y todo eso. Y había... Hubo dos veces en las que dos entraron. Bueno, no entraron, nada más abrieron la puerta como para ver quién había, quién estaba. Y la cerraron y ya. Fue todo. Y la cerraban pues bien. O sea, se escuchaba el clic y ya. Y la cerraban. Entonces, como yo estaba enfrente... No me lo van a creer. No me lo van a creer. Ese día, después de todo el alboroto que estaban... Bueno, esa noche, después de todo el alboroto que estaban haciendo, eh, terminaron. Terminaron de ser su alboroto, pero ya está en el patio de, del otro lado Y les digo, yo estaba entre despierta y dormida Y escucho que abren la puerta O sea, ya no se escuchó que estaban jugando, sino que se escuchó que abrieron la puerta Y yo desperté, bueno, no es que no estaba dormida Pues sino nada más que me levanté y les dije Ya dejen de jugar con la puerta, ya déjennos dormir Entonces... Se dejó la, se quedó la puerta abierta, entonces yo me paré y la cerré y ya, fum, ya cerrado. Entonces, como, si recuerdan, la niña que, bueno, todas las niñas estaban así dormidas, entonces la única niña que estaba viendo para la puerta, así como para allá, era la de la orilla, pero de hasta por allá. Entonces las únicas despiertas era ella y yo. Entonces, cuando cerré la puerta, pues me volví a acostar y todo y... Ay, hasta me acuerdo porque ese día no tenía una cobija Y me dio mucho miedo, mucho miedo Entonces cerré la puerta, me regresé a acostar Y solamente tenía cubierto los pies Y al lado de mí estaba otra chava Entonces ya como que quise retomar mi sueño Y se volvió a abrir la puerta Y yo ya iba a decirles como de Ya dejen de jugar con la puerta Cuando, o sea, se quedó como entreabierta la puerta Así hasta rechino entonces lo que yo hice fue voltear a ver a la chava de la esquina. Y ella estaba así tapada, viendo para la puerta. Y lo único que hizo fue... Y se, se agachó, se agachó. Y yo así como de... No, no es cierto. No fue nadie. no Ay, hasta los pelitos se me pusieron de punta. O sea, no, no había sido nadie, se los juro. No había nadie. Y se los puedo asegurar porque al día siguiente yo hablé con la chava. Y le dije, oye, ¿viste lo mismo que yo...? En la madrugada me dijo, sí, es que se abrió la puerta y no había nadie. Estaba entreabierta y ella pudo ver que del otro lado no había absolutamente nadie. Otra del, otro de los sucesos paranormales que me pasaron fue ahí mismo dentro de esa casa. Y es que esa casa siempre la han utilizado para hacer retiros. O sea, esa casa está diseñada para hacer retiros. Entonces, eh... En esos lugares se quedan muchísimas Muchas energías de las personas Que van ahí Y no sé, a lo mejor alguna persona me está viendo Y ha estado en, en algún grupo De los que le estoy platicando ahorita Y sabe Las emociones Sabe todo lo que se vive ahí Y todo, todo ahí se queda Entonces yo creo que por eso la casa está así Otra de las cosas Que me pasaron fue ahí Y fue cuando yo recién como que entré ya a dar como que las charlas para adentro y todo. Yo recuerdo que me tocó, era la segunda vez que me tocaba estar ahí. Entonces yo estaba como que con los más grandes, con los que ya tenían tiempo estando ahí. Eso sucedió cuando, cuando se terminó el retiro. Entonces cuando se terminó el retiro todas las personas que ya son parte del movimiento se quedan a recoger pues todo, todo ahí. Eh, y cada persona, como que se divide eh, las labores: de que, ah, pues yo voy a la cocina y a limpiar todo con mi gente, yo voy hasta arriba a los cuartos a limpiar con mis niños y así, yo voy que a la, a, al salón de charlas a, así a limpiar y todo. Imagínense que está el salón de charlas, un, está, es muy grande el salón de charlas, entonces hay un pasillo, después de que, sí, hay una puerta que da a un pasillo. Y ese pasillo tiene todos los cuartos... En la parte de abajo tiene todos los cuartos de los niños que van a ser los encontrados. Y en la parte de arriba están todos los cuartos que son de las niñas. Entonces ese día me acuerdo perfectamente que a mí me tocaba eh, revisar los cuartos de arriba para, para ver que no se quedaran como cosas de los chavitos que habían tenido su encuentro. Y si habían cosas pues recogerlas y ya después preguntar pues... Por objetos perdidos de los niños De, ay, oh, ¿quién se le este tipo de cosas? Y así Entonces, eh, a mí me tocaba arriba Y a un compañero le tocaba abajo Que eran de los niños Entonces, yo terminé todo así súper chido Recogí cositas y toda la cosa Entonces, bajé para ver pues, a mi compañero para irnos juntos Y cuando lo veo me Lo vi como... Muy pálido, o sea, a mí no me tocó obedad, pero lo vi muy pálido y le pregunté qué tenía, que si le pasaba algo, que si estaba bien o algo así y me dijo, no me vas a creer lo que acabo de ver. Pues es que en el pasillo de hasta por allá atrás, chequé de que no hubiera nadie y cuando yo iba hasta por allá a checar, pasé y había una puerta que estaba cerrada. Y la iba a checar para que no para ver si no había cosas o había gente o cosas así. Entonces me pasé al último y cerré y todo. Cuando regresé a ver el que estaba cerrado, la puerta estaba abierta. Y dije, ah, probablemente de haber sido el aire. Pero cuando abrí la puerta, vi una silueta de una persona. Porque para esto los retiros terminan muy noche. Y cuando nosotros terminamos... Cuando termina noche, termina aproximadamente como a las 8 más o menos. Entonces en lo que recoges ya son como 9, 9 y media y ya era noche en ese, enti en ese entonces. Y él me dijo, regresé y la puerta estaba entreabierta. Entonces cuando me asomé para ver si no había algo o algo, algo, objetos perdidos más que nada. Vi la silueta de una persona y que se movió. Entonces yo me salí rápidamente y caminé hasta que te vi. Entonces... Ahorita estoy como que bien choqueado y no quiero regresar. Y yo me quedé así como de, wow, qué, qué miedo. Y me habían, bueno, nos habían contado que en ese lugar había una monja que por ahí se pasaba. Ay, había una monja que por ahí se pasaba en los pasillos. Entonces, sí, me dio mucho miedo, muchísimo miedo. Y, y bueno, estas fueron mis experiencias. Paranormales espero que les haya gustado Tanto como a mi... mí La verdad es que yo estoy muerta de miedo ahorita Porque ya es súper noche Son las 12.21 La hora en la que estoy grabando este video Y yo creo que ya la voy a terminar Porque me está dando un poquito de miedo Y bueno ya Espero que les haya gustado este video Y si tienen alguna historia paranormal Escríbanla aquí abajito O me pueden escribir en mi Instagram Para que me hablen de este tipo de cosas de lo que les haya pasado. Ya sonaron cosas allá afuera. Ya me dio miedo. Nos vemos en el siguiente video.